Vale, en total hemos estado 10 minutos o 9 o 8 riéndonos sin parar. Entonces, ¿qué likes? <risa> Cérdate, ¿eh? Me voy a cebar mucho porque es un vídeo muy inútil, o sea, no voy a meter ningún corte. Simplemente pa para que, yo qué sé, pues para subirlo, para tenerlo en el canal de recuerdo porque hasta hoy. <risa> si este vídeo llega a 40.000, vale, te sube la risa, el ataque de risa. Y ahora en la segunda parte, o sea, en la de ahora voy a hacer un tip que no hice que a mí me gusta <risa> mucho. <risa> Thank <laughs> you. Uh, uh, uh, ¡Qué atón! ¡Qué atón! ¡Qué bueno que está! Va! ¿Sabes si quieres el espejo? Y mira la relación que he tenido. Luego, luego la miro. ¿Estás llorando? Yo, no, porque yo no. siempre te arreiste tanto, tío. <¿por qué>? <risa> <risa> <risa> Oh. Me irte? Yo. <risa> Amor No oh, como deprimida Amor, es que... No te rías porque a mí lo que me hace gracia es que tú te rías de mí Y no puedo decirte en ese momento porque es un bucle O sea, entro en bucle y no puedo parar <risa> Te voy a deber ser? Ahí tienes que poner una foca, tienda. No te rías no No, ¿No? ¿No? <risa> ¿Qué como? ¿Te ha sido de...? ha sido amor sido <risa> no, <no, no>, no. <risa> para sí, ha sí, sido me duele ha me duele la garganta. No, no. <risa> Me dije que estoy llenando. Oh. Vaya. Uf. Yo creo que de los 9 minutos, 6 son decidos. Puedo sacar un video de 6 minutos riéndome siempre. Oh. Ay, de verdad me hace ¿Sabes qué es lo que va más la tía me hace cuando dices: Ya empieza, ya empieza. Ya empieza, ya empieza. Ya? <ríe> <ríe> es que hace. ¡Qué entra Yo me ¡Qué tramocillas! Fue una risa Yo creo que van a ir Tú son como un porro No lo no no voy, voy a poner Algo tienes que poner <ríe> una risa, Pero, pero ¿no? uno pequeño, el vídeo se va a hacer súper largo Si yo lo sé Oiga, bueno, corre <ríe> ¿Por <¿Pero> dónde llevamos? <ríe> Mi amor Me voy a decir una cosa <ríe> Mira, ya está, he descubierto un truco He descubierto un truco Si cierro los ojos, no miro a tus gilipolleces Entonces no me río y no te voy a ti reírte oh. ¿Vas a hacer una cosa o el qué? Voy a decir una cosa ¿Habréis visto un pedazo de corte, vale? ¿Qué? Okay.